Marta y Jaime son estudiantes de UPC. De camino a sus clases en la universidad, presencian la avería de un auto. ¿Has visto el enfado de ese conductor, Marta? Sí, Jaime, parece que ese auto se ha averiado y posiblemente tenía alguna urgencia. En este caso parece que no ha podido gestionar sus emociones. Cierto, Marta. Como hemos visto en clase, el ser humano experimenta, siente y manifiesta una serie de sensaciones frente a las situaciones que se le pueden presentar y de cómo estos eventos afectan a nuestro plan de vida. En algunas ocasiones podemos experimentar emociones desagradables como manifestar ira, tristeza, frustración, entre otras. Es verdad, las emociones son parte de la expresión humana y nos ayudan en nuestro proceso de adaptación. Un ejemplo sería el miedo, que nos ayuda a estar alerta a reaccionar ante los peligros. Marta, ¿recuerdas qué estrategias vimos en clase para manejar las emociones? Sí, creo que lo recuerdo. Había una serie de ejercicios. El primero era hacer una pausa, reconocer la emoción, identificarla y describirla. Por ejemplo, estoy nervioso, me sudan las manos y me siento intranquilo por lo que pueda pasar. El segundo era conectar con el presente a través de nuestros sentidos. Para ello nos ubicamos en un espacio de nuestra casa y observamos cinco cosas del entorno, escuchamos cuatro sonidos cercanos o tocamos tres superficies. El tercero sería aprender a relajarnos, realizando respiraciones profundas, llenando tus pulmones totalmente de aire y expulsándolo con lentitud. El cuarto ejercicio sería repetir mentalmente frases o palabras tranquilizantes. Intenta relajarte, esta emoción va a pasar, paciencia. En último caso, si nada funciona debemos buscar ayuda. En caso el malestar continúa o aumenta, es recomendable buscar la ayuda de una persona cercana y confiable con quien podamos conversar. Es verdad, Marta. Y creo que en la universidad hay un espacio para poder conversar, ¿no? Sí, disponemos del área de orientación psicopedagógica, que nos puede orientar para que podamos expresar adecuadamente nuestras emociones. Mira, en mi teléfono tengo los mails de contacto. Gracias, Marta. Ya hemos llegado. ¡Nos vemos en clase!